I'm <laughs> going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 También le van a volver, no hay tiempo que perder. El pueblo ha despertado y no para hasta vencer. El pueblo ha despertado y no para hasta vencer. Mami, espérame que vuelvo. Salgo a luchar por un chile nuevo y mami. Ya lo verás. Que todo cambiará. Y digo, mami, espérame que vuelvo. Salgo a luchar por un chile nuevo